Bueno, eh, mi nombre es Pedro Granados Gil, sí, soy formador, diplomado internacional en Educación Emocional, eh, coordinador de un centro que se llama UESPAI, que está aquí en cannes eh, eh, Tuve 17 años trabajando para adicciones con el doctor Bonilla y el padre Germán Agustí, eh, qué más, técnico sociosanitario por Acre de la Generalitat de Cataluña. Trabajo para, para la Administración de Justicia y también tengo tres hijos, ¿sí? 15, 20 y 25. Okay. <ríe> o sea, eh, 15 años, 20, 25. O sea, ¿qué significa? Que he estado 18 años en primaria, porque cuando salía uno entraba el otro. <ríe> sí O sea que, eh, vamos, el último día que salió la pequeña, eh, que se graduó y salió, o sea, no sabéis la ilusión que me, hice? que me hizo abandonar el grupo de WhatsApp de padres. O sea, pues, fue lo que más ilusión me hizo. Básicamente, no por nada, ¿eh? por el tiempo que me ocupaba. ¿sí? Pero dije, feliz verano a todos. ¡Pum! No vuelvo. Sí. Bueno, eh, lo que antiguamente quiero decir, cuando he explicado un poco lo que hago, es lo que antiguamente decíamos el culillo de mal asiento. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Eh? Somos culillos de mal asiento, ¿no? Lo que pasa es que como eh, todo el tema de la neurociencia ¿no? y, y, y esa, esa investigación que cada vez tenemos más información de cómo funciona nuestro cerebro, ahora resulta que el cubillo de mal asiento, ahora somos multipotenciales. ¡Qué bien suena! Suena, suena fantástico, mucho mejor. ¿Sí? Eh, total, eh, vamos a charlar sobre educación emocional y en este caso... Eh, relacionado al ámbito de la familia. A mí me gusta mucho el, el eh, formación para les familias, ¿no? Que es que es que avance en formación paras y maras a formación para las familias. ¿no? Eh, bueno, de esto básicamente seguramente sabéis, ¿no? Los padres de antes, los nuestros, ¿sí? tenían cinco o seis hijos, ¿vale? Y ahora es al revés, ¿no? Y ahora los hijos tienen cinco o seis padres. Entonces, ¿qué quiere decir que? Eh, nos, es bueno ¿no? adaptarse a que. La familia tradicional eh, ya no es la única, ¿sí? hay muchos más tipos de familia en el que a lo mejor son 15 días con uno, 15 días con otro, en el que pueden ser dos, dos, dos papás, dos mamás, en el que puede ser monoparental porque así lo decidió ¿sí? y al final eh, el, el, el niño su padre o su madre eh, es un adulto eh, que sea una referencia significativa, ¿sí? de alguna manera que le vaya acompañando ¿no? en ese en ese camino eh, yo hablaré de la parte más personal de lo que podemos hacer los padres y las madres lo que podemos hacer nosotros en cuanto a la educación emocional sí eh, y sonia eh, mi, mi compañera sonia eh, que ahora te dejo que te presentes ¿sí? <ríe> eh, se encargará de un poco más de lo que necesitan los niños ¿no? yo lo que necesitan los padres Sonia, lo que necesitan los niños. Yo le he cambiado un poco el nombre. ¿vale? Con pupalidad, las emociones de se la se autoestima. Mi parte se titula Ya está bien. Y la de Sonia, si quieres, con tu permiso, te la cambio. Tu parte será Y ahora que nos hemos dado cuenta de que ya está bien, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Sonia, por favor. Bueno, yo, yo como es de los niños, diría Vamos a ver si me hacéis caso. Eso. Bien, entonces, eh, fijaos, vamos, vamos a empezar interactuando. Eh, va a ser bueno que en esta tarde que, que es, eh, bueno, ha habido lluvia, ahora hay un sol y un atardecer con un color eh, muy, muy, muy bonito, ¿sí? Ahí se llamarían las emociones estéticas. Vamos a empezar interactuando, entonces, eh, en un minuto... ¿Vale? Vamos a, voy a cronometrar un minuto que cada uno, cada una, se apunte todas las emociones que conoce. ¿Sí? Mm, puede ser también de memoria, ¿eh? En un minuto. Y aviso. ¿Vale? Busco el cronómetro, un segundito. Más que nada para no salirme del, del guión. Cronómetro. Bien. Preparados, los que tengáis eh, papel, papel y los que no deben de memoria, así, preparados, listos, ya. A poquito Y ahora, como dice Sonia por el chat, podéis compartir el número de emociones: el número de emociones que habéis que habéis logrado identificar ¿sí? o sea eh, el nombre de la emoción. ¿sí? Si he podido identificar 5, 5, 6, 6, 2, 2, las que sean, no es ningún, ningún examen, ¿eh? no os preocupéis. Falta muy poco. Bien. Bueno, ya lo voy viendo por aquí. Nueve. Nueve, diez. A mí me dicen, si sí, repites, se ha ido la voz. Exacto. En un minuto, todas las emociones que yo conozca. Ya tenemos personas que ya van diciendo 8, 9, 10, 7. Hay nivel, 7, hay nivel. Hay nivel, 7. Uh -huh. Jessica, has podido, has podido re sí, recuperar el ejercicio. Cristina, en un minuto. Todas las emociones que puedas eh, identificar. Venga, sí, pero para ti, ¿eh? O sea, en un papel... Hugo dice muy pocas, unas cinco. Vale, Jessica, Jessica contando, bien. Bueno, tampoco son pocas. Son las que nos suelen enseñar. Claro. Bueno, y además, comparado con qué, ¿verdad? O sea, <ríe> hay, hay comparado con qué. claro Hay personas, de hecho, eh, bueno, que... que nos, nos, nos, prácticamente nuestra comunicación es en dos o tres, estoy bien estoy mal o estoy regular ¿Sí? y además no son emociones son estados Pero... bien, está contando alguna más, 8, 9, 10 bueno muy bien bien, todo esto eh, ir poniendo, eh, si queréis ir poniendo yo continúo todo esto eh, hablamos de eh, quizá una, una de, de nuestras asignaturas pendientes de adultos, ¿sí? la alfabetización emocional y un poco la idea que tenemos de todo lo que tiene que ver con lo emocional. ¿sí? La educación emocional empezó hace más de 30 años, eh, tenemos muy buenos profesionales ¿vale? eh, aquí en España, tanto en Granada, en Málaga, en la, Barcelona, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en las, en las que... Hace años empezaron a hacer investigación, ¿sí? investigación, que quiere decir que a partir de, de que se, se hacen proyectos, en el que se hacen estudios, la ciencia empieza a introducir las emociones dentro de todas las competencias y, y dentro sobre todo de la educación, de una manera más transversal. ¿Qué pasa? Cuando estos señores empezaron, que no estamos hablando de señores, sino doctor en psicología como José Luis Bimbella, eh, eh, doctorado en teología como José Carlos Bermejo. He dicho, <ríe> <una de sus ríe> a un ese micro, ese micro, por favor. Gracias. Ya eh... le he cerrado, no le pasa nada. Gracias. El, es el, la vida el... misma. Sí, tal cual, tal cual. José Luis Vimbela, doctor en psicología de Granada, decía. Eh, Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de educación. Eh, Rafael Vizquerra eh, Bueno, cuando ellos empezaron le, le llamaban claro. La palabra emoción eh, tiene, tiende un poco a, a, a esotérico, sí, a algo místico, no, sí. O sea, eh, es, es eh, uno uno de una de nuestras partes como personas, eh, incluso un órgano de nuestro cuerpo que está en el cerebro, sí. Eh, eh, se llama amígdala, si sí, está dentro del, del hipotálamo ¿Qué pasa? Ha, ha hecho mucho, mucho avance eh, todo el tema de la neurociencia para que a día de hoy eh, educadores, padres, eh, docentes, eh, todo, todo actor social eh, invierta, invierta en eh, aplicar o sensibilizar, formarse y aplicar para que quede de alguna manera implantado ¿no? el tema de la educación emocional. ¿sí? Que al final la educación emocional no deja de ser un proceso en el que una persona hace un trabajo consigo misma ¿sí? eh, para lograr una mayor inteligencia emocional. ¿sí? La inteligencia emocional, un poco para que diferenciemos estos conceptos. ¿sí? Eh, la inteligencia emocional es el resultado de una buena educación emocional. Claro, cuanto antes empecemos mejor básicamente incluso los expertos dicen que hay que empezar eh, antes del parto incluso antes del parto sí al final una emoción no deja de ser eh, esa eh, respuesta reacción a bio eh, psicofísica a un estímulo puede ser interno o externo el cuerpo nos avisa sí de alguna manera nos avisa eh, ¿Qué pasa? Que a nivel de alfabetización, ¿no? Y miramos 8, 5. Eh, pam, pam, pam, pam, pam. Bien, según, según el doctor Vizquerra, sí, eh, es pues una de, de, de las referencias aquí en, en, en España y casi en el mundo, bueno, casi no en el mundo, ¿no? por lo menos la, de Latinoamérica, eh, normalmente podemos identificar 4 o 5 emociones, ¿sí? Sí, el, que, el que haya identificado entre, sobre 10, ¿sí? un poco arriba un poco abajo, se puede decir que ya, ya eh, tiene una buena base. ¿sí? Y una persona con una educación emocional trabajada ha de, ha de tener identificadas, verbalizadas, reconocidas unas 30-35. ¿Vale? Eso no quiere decir que tengamos que conocernos las 500 o las 600 que puede haber, ¿no? entre emociones, sentimientos y estado estados. ¿Sí? Eh, bien, ¿qué nos pasa? Eh, yo decía que mi parte es ya está bien, ¿sí? ya está bien, ya está bien de información. Tenemos mucha información, mucha, creo que demasiada información, pero al igual que tenemos demasiada información, también tenemos mucho desconocimiento. Claro, y, el, y, y, y, el, y la información sirve de bien poco, incluso a veces es, es perjudicial si hay desconocimiento. Entonces, bueno, la idea es que hoy podamos llevarnos un poquito de conocimiento, ¿sí? De lo que es una emoción, de, es, de cómo se puede validar la emoción. Claro, ¿cómo puedo validar una emoción? Cuando de repente en el, estoy en el Mercadona, ¿vale? A lo mejor alguien de aquí no va, puede ser que alguien de aquí no vaya al Mercadona pero bueno, a lo mejor estoy en el Mercadona y el, y el, el men el, o, la, o la niña, pues enseñan eh, que quiere algo sí, sí, eh, paquete de donuts de 2 de, de euros ese, ese que da ocho donuts de chocolate por 2 euros, es que a ver, ¿quién se resiste a eso? 8 donuts por dos euros, ¿vale? y el niño pues entra en la pataleta y lo primero que hace uno es mirar a los lados, madre mía qué vergüenza, ¿sí? la que me está liando, ¿qué pasa? Entro yo en una, un estado emocional muy muy intenso. ¿sí? Me pongo intensita. ¿sí? Cuando me pongo intensita, se ocurre lo que se llama, según Daniel Goleman, ¿sí? el secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala que nos hace. Eso, que nos respiremos. Entramos en la amnea. Estamos sintiendo en la amnea. No respiramos la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una reacción inmediata. Inmediata. Lo ideal sería poder tomarse un segundo para coger un poquito de aire. Un segundo. Sí, lo típico de... Aire. Sí. Y luego 20 para contestar. Porque me puedo agachar, poner la mano encima, decir, bueno, esperamos un poquito que se te pase. Claro, pero no puedo. ¿Por qué? Porque es que van a estar pensando los demás. Sí. Y, y madre mía y, y todos mirando sí entonces al final qué hago utilizo la fuerza eh, bueno fijaos no que al final si conocemos un poquito cómo funciona nuestro cerebro es como que nos sentimos un poco mejor ¿no? es como que ostras pues a lo mejor no lo hago tan mal resulta que es que funcionamos así la idea es eh, poder eh, desde validar esa emoción del niño tenemos que empezar por validar nuestras entonces, eh, validar nuestras emociones también es, eh, bueno, pues no pedir perdón cuando lloro, ¿verdad? Cuando a lo mejor estoy en, ¿no? con un grupo de amigas o con familia y recuerdo algo o me pongo triste y comienzo a llorar, me emociono y digo, ay, perdón, ¿eh? ¿Cómo perdón? ¿Por qué? ¿Por qué pides perdón por llorar? ¿Sí? ¿Por qué pides perdón por rey? ¿Sí? Es, es, es como tenemos un, una, una continua evaluación y, y, y una serie de categorías en cuanto a las emociones, sobre todo como positivas o negativas. ¿sí? Resulta que si una persona está expresando eh, tristeza, rabia, miedo, ansiedad, rápidamente sacamos un diagnóstico y fulanita o menganito está mal. ¿Has visto? Uf, ¿cómo ha venido hoy? Madre mía, es que casi no podía ni andar, me costaba respirar, sí, hemos tenido que sacarla afuera, al balcón, y entonces, ¿qué? ¿Cómo está? Está mal, está mal, ¿sí? No está mal, está triste, tiene miedo, tiene ansiedad, ¿sí? No está mal, al igual que si viene, eh, oye, mira, te has enterado de... Eh, eh, ah, mira, mira, cualquier nombre que lea, mira, te has enterado de Andrea. Sí, oye, ¿se va este fin de semana? ¡Guau! ¡Wow! Se va eh, a, a, a cada que es, ¿vale? Sí, porque resulta que han cogido un dinerito ahí de sus... Eh, bueno, bueno, pues entonces, que, que... ¡Uy! Pues está de maravilla, está súper bien. Está contenta, está alegre, está feliz. No está bien. O sea, eso de estar bien y estar mal... ¿Cómo? De, depende. A mí, si me preguntas, por ejemplo, digo, bueno, estoy eh, bien, ¿cómo? ¿Como padre? ¿Como trabajador? ¿Como amigo? ¿Como hermano? ¿Como hijo? ¿Como compañero de padre? ¿Como pareja? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Claro, o sea, eh, depende. Eh, ¿Económicamente? Vale. vale. ¿Si me preguntas económicamente? Vale. ¿Sí? Estoy mal. ¿Sí? Vale, económicamente sí. Eh, ¿Como padre? Ah, me siento bien. Quiero decir que, que al final, fijaos, ¿no? Como eh, se generaliza de una manera eh, brutal, ¿no? Es por, por, por una expresión de una emoción que tenemos entendida como negativa, ya ponemos mal. Y las que tenemos entendida como positiva, eh, le ponemos el, el, la etiqueta de, o la, la categoría de bien, está bien esa persona. ¿Vale? Bien, positiva o negativa, eh, eh, si se utiliza en forma descriptiva, para saber bien... Pero no existen, chicas, chicos, no existen las emociones positivas, negativas. No, porque eh, alguien de aquí, si podéis contestar por el chat, ¿alguien de aquí quiere sentir algo negativo? De verdad, decime la verdad. No, claro, ¿quién va a querer? <ríe> claro, o sea, si a mí me han estado informando, me han estado educando desde pequeño, va, ah, no llores, ah, y además te insultan, ah, no seas tonto, sí, o no seas tonta, a ah, ver, bien, sí. Pues fijaos, no, claro, claro ¿qué pasa entonces? Que hacemos oposición. Y cuando hacemos oposición, ¿qué estamos haciendo? Reprimiendo. Ahí es cuando puede, ver, ahí es cuando puede eh, aparecer el, el, el, la dificultad. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué otros nombres las emociones son agradables o son desagradables, claro a ver, no es lo mismo sentir miedo ¿verdad? que sentir afecto no es lo mismo sentir nostalgia que sentir tristeza no es lo mismo melancolía, que incluso puedes decir ay sí, es como una tristeza pero pero, pero, pero tiene eh, apagamos micro pero tiene un cierto, un cierto buen sabor, ¿no? la nostalgia eh, eh, la tristeza quizá o estar deprimido eh, es desagradable pero no es negativo es humano todos estamos deprimidos y, y si no le doy un poco de un, un canal y si no lo identifico y puedo expresarlo aunque sea a nivel interno lo que me pasa es que estoy deprimida. vale pero no se va a quedar ahí al final una emoción es como un ciclo necesita su entrada y su salida. Si yo entiendo que algo es negativo, voy a hacer oposición. Y si hago oposición, entonces voy a caer en la trampa de la felicidad. Y la trampa de la felicidad es empezar a tener pensamientos hollywoodienses y montarme mi vida, pues como pueda ser eh, una serie del Disney Channel, ¿sí? Y esto no es así. Esto no es así. Hay días que estamos muy contentos y otros días que estamos para el arrastre, ¿no? Muy tristes, ¿sí? Entonces, eh, para mí eh, oponerse, limitar, eh, no validar eh, el llanto de un niño, para mí, pongo un, un ejemplo muy, muy, muy, muy sencillo, la de un niño o la mía propia. Eh, cuando te estás haciendo pis, necesidad fisiológica. Cuando te estás haciendo pis, tienes ganas de ir al lado. Y si hay alguien y encima es un adulto significativo y una referencia tuya, como tu madre o tu padre, te cierra la puerta y te dice, no, no, que es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer pis? Es una tontería. ¿Qué puede pasar al niño? ¿Verdad? <ríe> a ver, si se está aguantando y tú no le dejas, ¿qué puede pasar? Hago, hago una comparación, sí, sí, metafórica, pero no os penséis que está, que está tan, tan, tan lejos. <ríe> eh... Fijaos, ¿qué puede pasar? Que se lo haga encima, ¿verdad? ¿Sí? No, podría ser, ¿verdad? Que se lo haga encima. O incluso que lo haga en un lugar inadecuado también. ¿Sí? Os, os, ¿Os resuena. ¿sí? Al final, hacerme la emoción encima, o sea, tragármela o tirarla al suelo. ¿Sí? O sea, no hay ninguna posibilidad de, de regulación. Porque me están diciendo que no debo de sentir eso. ¿Sí? Me están diciendo que no puedo hacer pis. Y llorar es una necesidad. Es una necesidad y, y es, es una función, tiene una función adaptativa. Bueno, llora. Está bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Al final tiene que ver que, que el, el, el acompañamiento en esa emoción. ¿Sí? Hay, una, hay, hay, una, hay, hay dos maneras. O, o, o me convierto en lo que pretendo que sea, que sienta, que piense. Al final, mi hijo o la persona que quiera y lo que es. Y eso es diferente. Entonces, ya está bien de mm, mirada, esa mirada hacia nuestros hijos, pues como cuando nos compramos un piso. No. Vale, mi piso tiene terraza. Ay, sí. Pero, ¿cómo la tiene? Ay, no, la tiene arriba. Ay, pues la mía la tiene a nivel. ¿Sí? Ay, qué bien a nivel. ¡Guau! Cómo me hubiese gustado. ¡Qué suerte tienes! Vale, yo sí, lo, eh, lo malo es que tiene una galería muy pequeñita. Ay, no, la mía no. La mía tiene una super galería. Casi, casi que se podría montar una cocina. ¿Vale? os suena un poco a veces que hablamos así de nuestros hijos. <risa> eh, eh, no, no, no, no, no. No es justo. O sea, un, un, un hijo es una persona, ¿no? no es una adquisición. Sí, empezamos, empezamos desde el eh, error del pronombre. Mi. Indica posesión. Pronombre personal, mi hijo. Si se hace, yo no digo que no sea tuyo, claro, por supuesto, porque los míos son míos. Pero si se utilizan en forma descriptiva. Mira, mi hijo. Estos son mis hijos. Pero cuando es hijo mío, ¿sí? cuando hay, ¿sí? hay un poco de tripa, es que me pertenece. Y eso de pertenencia me parece que ya hace siglos que, que se terminó. Sí, hay esa mirada hacia, hacia la individualidad. Y esto estamos hablando que en función, en función de, de, de la edad, eh, uno se va adaptando ¿sí? un poco a, a, a esa autonomía, a, a esa independencia del, del niño y sobre todo a nivel emocional. ¿sí? Fijaos, ¿por qué es necesario que yo trabaje la educación emocional? Y dice, bueno, claro, si yo, yo porque bueno, pues tenemos tipos de padres y de madres diferentes. ¿Sí? La, la, no sé si os suena. Eh, la, la, la, aquella de los morancos, la humaita, pero no, la hija se llamaba Antonia. <ríe> sí, Antonia. ¿Sí? La de Joshua. Sí, Joshua. ¿Sí? Está, tenemos o oh, oh, tipo de padre de... Eh, a mí mi padre me decía o me hacía o no sé qué. Y no estoy tan mal. Bueno. Eso de no estar tan mal lo está diciendo, ¿vale? <risa> sí. Esto, esto, ya, esto ya se nos queda un poco eh, fuera de, de, de, de este siglo. ¿sí? Entonces, importante, tenemos que empezar por perdonar a nuestros padres. Hay que perdonarlos. Sí. O sea, y perdonarlo eh, no quiere decir que, que si yo llevo, pongo, exagero, ¿eh? si yo llevo 15 años sin ver a mis padres y voy a seguir sin verlos, estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho. Pero los tengo que perdonar. Porque va a ser la manera de recuperar ese rol también mío de madre y de padre, en el que pueda ser libre. Ellos hicieron lo que supieron, lo que, lo que en aquel momento todos tienen una, una historia de vida, A saber. ¿sí? Entonces, es importante perdonar a nuestros padres. Ese sería el primer paso. Eh, insisto, no hace falta que ay, pues bueno, yo quiero recuperar esas relaciones. No, no, no. Y los veo una vez al mes, pues está bien. Que los veo cada día, también. No, yo sí, yo tengo mucha relación porque me recoge a los niños, también. Todas las relaciones, por, por diferentes que sean, que sean, son buenas. Todas son buenas. Eh, pero insisto porque hay, puede haber personas que a lo mejor digan, es que, lo que sé, pues, mis padres no viven. <risa> claro. No les puedo perdonar. Sí, el perdón es algo interno. Es, es necesario perdonarlos. Y así, Dejo atrás, dejo atrás, dejo, dejo ese, ese, ese, ese origen. ¿sí? Y ya me dedico eh, a, a, a la parte descendiente. Bien, cuando empezamos por el yo, ¿sí? yo voy a compartir, yo voy a, voy a compartir un ejercicio para que veamos un poco la importancia, pero antes de nada, eh, todos y todas veis mis manos. Vale. ¿Podemos hacer un, un ejercicio? Entre todas, ¿os parece? Si, si alguien no quiere eh, enchufar la cámara, que no la ponga. No pasa nada. Pero que, que es importante que lo haga. También digo, los que cuantos más la pongan, mucho mejor, porque más divertido va a ser. Vale. Nada, os doy... Eh, eh, 10 segundos, a ver qué quiere, quién se atreve y quién no son dos consignas, es muy sencillo muy simple, primero es la, las manos como yo las, las, las, las veis que nos, las veamos todas, muy bien Sara ahí está, Sara está ahí atenta, Nina también bueno, perfecta bien esta es la primera consigna y la segunda es a la de tres a la de tres vais a decir perdón Vais a hacer lo que yo diga. ¿Sí? A la de tres. Preparadas, ¿eh? Una. Las manos las tengo que ver, ¿eh? No me hagáis trampas. Una. Dos. Y tres. Nos cruzamos. De brazos. Eso es. Nos cruzamos de brazos. Bien. Eso es. Nos cruzamos de brazos. Vale. <risa> bueno. A ver, nadie se lo tome mal, nadie se lo tome mal. En audiencias de, de cientos de personas, todavía todavía se contagia más. ¿Qué quiere decir esto? Al final, si os fijáis, no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos que hace el otro, ¿sí? O sea, eh, padre, docente, entrenador de fútbol, o sea, cualquier actor social o persona significativa para un niño tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. ¿sí? Nos han, nos han educado de una forma paradójica, hemos tenido una educación paradójica. O sea, nos decían no grites gritando, nos decían no pegues pegando, nos decían tienes que respetar faltándonos el respeto. O sea, no somos malos padres, no somos malas personas, no, simplemente estamos confusos. Porque claro, conmigo lo han hecho así, ¿cómo puedo hacerlo yo de otra manera? Claro, si no sé, si es lo que ves, si es lo que, es lo que he mamado. Vamos diga, no hijo, pero es que yo lo hago porque te quiero. Sí, sí, sí, pues no me quieras tanto. No me quieras tanto porque no veas, si me acuerdo yo de esa galleta, que tenía yo seis años, menudo galletón. Sí, entonces eso de que a mí lo hicieron así, esto ya no, esto ya no, ya, ya no funciona. ¿Vale? Entonces, el ruido, al final un poco la conclusión es, el ruido de lo que somos es tan estremecedor que no deja escuchar lo que decimos. Yo, al final uno decide qué prefieres dejar. ¿Quieres dejar huellas o quieres dejar marcas? Al final te van a recordar por las dos cosas. Todos recordamos a personas que nos han dejado huella y todos recordamos a personas que nos han dejado marcas. Eh, yo recuerdo, pongo un ejemplo personal. Yo recuerdo eh, en, a partir de los 15 años eh, empecé con una, con una enfermedad crónica autoinmune y estuve muchos, muchos días ingresado en un hospital y, y, y pasando de hospital en hospital porque no sabían lo que tenía. Había, había dos doctores: un doctor que me visitaba así. Y si os imagináis, si yo estaba aquí, la cama, estaba aquí, y me visitaba así, mirando por la ventana. Ah, bien, ¿has desayunado? Vale. Y a veces incluso hablaba a través de la enfermera. Dile que... ¿Qué te ha dicho? Vale. Sí, este era uno. Y luego había otro. Es más, es más eh, voy a decir los nombres. Sí, no, no tengo miedo. no Este era el doctor Suros. Tal cual. Y luego estaba el cirujano del río, que el cirujano del río llevaba un señor de y 58 que llevaba la bala abierta, 20 bolígrafos en el, en, el, en el bolsillo, debajo una camiseta con la lengua de los Rolling Stone, ¿vale? Esto no tiene nada que ver, pero era un detalle que me acuerdo, ¿sí? Pero entraba y, y, y llevaba 20 residentes detrás apuntando, y yo decía, bueno, pero este médico, ¿cómo lleva tantos, tantos mediquitos pequeños al lado? Sí, todos apuntando a lo que él decía, pero él entraba y decía, ¿Qué pasa, Pedro? A ver, levántate, algo ha quedado la herida. Oye, he visto que eres de Vila de Cans. ¿O sabes que en Castel tengo un apartamento? Oye, pues a ver, te pilla al lado, que si quieres un día comemos. Oye, ven, llama a uno de los. ¡Guau! ¡Menuda cicatriz te ha quedado! Te ha quedado de puta madre! ¡Guau! Muy bien, Macho. Eh, chaval, esto en tres días ni se te nota. Vale, lo recuerdo a los dos. Pero uno me dejó marca. Y el otro me dejó huella. Resulta que me informo después, y el cirujano del río era jefe, jefe de cirugía del hospital de Bebelich. ¿Sí? Qué importante es cómo nos trata. ¿Cuánta influencia tiene al final en nuestra, en nuestra eh, etapa de adultos cómo nos trata? Claro, y esto no es algo que, que, que podamos. Ahora eh, está bien, leer libros está bien. No, hay que practicarlo. Esto hay que practicarlo, esto hay que hacerlo. Esto, esto, esto no se consigue en, Se puede, claro que se puede. Pero no se consigue. En, eh, bueno, mira, yo me he leído el, el, el, el último del Goleman, o yo qué sé, o el este de la psicología positiva, y uno que ahora muy vendido es. Eh, así, ah, así, hasta los cojones de la psicología positiva. Bueno, a ver, tampoco es, tampoco es eso. La psicología positiva es una escuela. Sí, que tiene base científica. ¿vale? Estamos hablando de Martin Seligman, estamos hablando de, de, de, de muchas personas que, de, que han dedicado su vida a investigar el optimismo. Enrique en, en Rojas Marcos, a ver. Eh, sí, seguramente, pues, bueno, es un título que vende, ¿eh? es un título que vende, pero yo diría eh, más hasta los cojones de la felicidad. Eso sí, porque nos están vendiendo la felicidad eh, como, a, como un poco trampa. Sí, caemos en la trampa de la felicidad y nos convertimos en perfectos infelices en busca de esa felicidad. Bueno, eh, yo os voy a ofrecer un juego, ¿Sí? un juego. Eh, Los juegos son cuatro, cuatro, un juego al final un recurso, ¿vale? Un recurso que sirve para validar, para identificar, para expresar, eh, para alfabetizarse emocionalmente y que se puede hacer. En cualquier contexto, familia, mmm, compañeros de trabajo, en una clase el que sea docente, o la que sea docente, eh, incluso, incluso lo puedes hacer sola, también o solo. ¿sí? Eh, son cuatro pasos que yo lo, lo tengo, no sé si a ver, lo tengo en, en una tarjetita así, porque ah, pues, a personas que, pues, que hacen la gimnasia emocional, a personas que se interesan y se quieren formar, pues yo se lo, se lo dejo porque luego ellos se lo van pasando ¿no? Pero en el juego y así van siguiendo las, las, las pautas. Bien, eh, a ver, eh, comparto un momentito pantalla. Vale, esto será, esto será después, porque primero viene esta, ¿sí? Vale, bien. Otro ejercicio muy, muy fácil. Pero este es importante porque este sí que vais a poder eh, interactuar por el chat. ¿Sí? Eh, son solo dos consignas. Una, primero la explico y ya lo hacemos. ¿eh? Una, cerramos los ojos. Cerráis, cerráis los ojos. Y pensáis en una persona, que esa persona, da igual ¿eh? en quien queráis, que esa persona os va a decir tres frases que serán las que yo os diga. ¿Sí? Entonces, a la de tres, cerramos los ojos. Una, dos, tres, ojos cerrados. Y esa persona te dice, tú me alteras, tú me pones nerviosa, tú me das rabia abrimos los ojos me lo dejo sentir me lo dejo sentir qué me pasa qué sentido de qué manera me, me, me resuena de qué manera me mueve y a la de tres volvemos a cerrarnos y esa misma persona nos va a decir otras tres frases una dos tres ojos cerrados y te dice esa persona yo me altero yo Siento nervios. Yo siento rabia. De hecho, yo siento mucha rabia. Abrimos los ojos. Y por el chat, si queréis, ¿qué, qué, qué, qué, qué diferencia habéis notado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción os llegaba con la primera persona que os lo decía? ¿Y qué reacción con, con la misma persona? De, desde el yo a ver culpa pasas de ser la culpable de la emoción a poder ayudar muy bien Cristina con la primera culpa claro es que he hecho no o sea persona eh, eh, sí culpabilidad incluso eh, puedo estar a la defensiva también cómo cómo eh, eh, eh, relájate eh, relájate si ¿Sí puedo pasar a la defensiva puedo decir, eh, la primera me ha afectado, exacto, me quedo... Eh, exacto. Fíjate. Fíjate. Eh, con la primera, con el tú, eh, normalmente aleja. ¿Sí? Y aleja, o bien a través de la agresividad, eh, o bien a través de la culpa, o bien a través de qué me estás diciendo, ¿sabes? O sea, qué me estás contando. O sea, como dicen los chavales, ¿no? ¿eh? What the fuck? O sea, ¿qué? Yo... ¿Qué he hecho yo? No sé. Y la otra, la primera también incomprensión te hace sentir mal y luego puedes ayudar, dice Hugo. vale eh, Jessica, culpa, responsabilidad. Sí, es como que... sí Al final, si os fijáis, cuando me comunico desde el yo, ¿sí? que es ese pronombre personal que nos olvidamos, eh, casi siempre en cualquier conflicto, en cualquier comunicación, no estamos. Están ellos. Estáis vosotros, estás tú, pero yo no. ¿Sí? Eh, no, no, no nos cuesta incluirnos, ¿no? Son cuestiones del ego y eso no os preocupéis, todos los tenemos. Nos, nos, pasa, nos pasa todo, al final es práctica, práctica, práctica. ¿Sí? Eh, fíjate, Jessica dice: la segunda con las ganas de ayudar, porque la segunda es ostras, ¿y qué, qué, qué, qué te pasa? Eh? O sea, ¿Puedo hacer algo? Fíjate lo importante que es, es tan solo cambiar el pronombre el Tú me das rabia a yo siento rabia. Que ojo, que el yo siento rabia puede ser cuando tú dejas la puerta abierta. Yo siento rabia cuando tú no colocas la ropa. ¿Sí? O sea, eh, pero es, eh, me sacas de quicio porque no colocas la ropa. Es que ya no puedo más, es que te lo he repetido 50.000 veces. Bien. <risa> Perdón, vamos al juego, pues si no me, me, me como el tiempo. Rápidamente, yo este juego, después, ahora aquí en el chat, vamos a, voy a poner el, el correo eh, por si queréis que os lo pase. No hay ningún problema, yo os lo paso en, en, en, en JPG, en PowerPoint, o en, en cualquier archivo que podáis abrir. ¿eh? O sea que no, no, no, no, no os preocupéis. Entonces, fijaos, como decía, se puede hacer en familia, en grupo de amigos, yo lo recomiendo en familia y sobre todo si puede ser como mínimo una vez a la semana. Vale, al final no deja de ser como una rueda, un círculo, ¿vale? Vamos, no le llamemos terapia de grupo, por favor, no, una rueda. Venga, y si se hace con, con, con, con infantil, o sea, con niños, eh, bueno, además te lo pasas, te lo pasas, vamos, <ríe> Chupi, puede ser, un, puede, se le puede dar un punto lúdico. Uno a uno va diciendo lo que siente. Yo hoy he sentido rabia. Yo hoy he pasado vergüenza. Yo hoy me he sentido eh, eh, incomprendido. Eh, yo hoy he sentido angustia. Pero fíjate, aquí el trabajo no, no lo hace solo el que expresa. Aquí el trabajo eh, hace el que hace la escucha activa. No pregunta ningún por qué, no interviene, solo escucha. Respira. Y ahí está el trabajo. ¿Cuánto nos cuesta escuchar cómo se siente una persona sin intervenir? Nos cuesta mucho. Queremos que salga de ahí. Queremos que salga de ahí. Ay, no, pues tú no la hagas caso, tú. ¿Sí? Ahí, ahí no hay un acompañamiento. Ahí hay una oposición. Pero no te lo tomes así. Vale, los consejos son buenos. No, no digo que no. Pero a lo mejor en ese momento esa persona, primero, no te lo está pidiendo. Y segundo, necesita que alguien le recoja esa emoción. Y esa emoción solo se recoge respirando. ¿Por qué? Porque si no, al final me contagio. Y si me contagio, tú tienes pena, a mí me da más pena y al final acabamos los dos. Eh, ¿Sí? Nos ha pasado alguna vez, ¿no? Eh, eh, ay, si has llegado a casa, Uf, me he encontrado con fulanita, hemos estado tomando un café con tu pareja. O sea, con tu pareja y dices, ay, qué fatal está, mirad a, a su marido, lo han puesto en un ERTE, eh, debe tres cuotas del piso... Uf, se ha pegado un arcón de llorar, es que me ha puesto mal cuerpo, ¿eh? no tengo ni ganas de cenar. Vale, pues imagínate a, la, a ella, a la que te ha contado eso, que cuando está en su casa se ha puesto el Netflix. ¿Sí? El juego de la, del calamar. Es igual, o el sálvame, yo qué sé, cualquier cosa. Pero ya se le ha pasado. Entonces, al final, eh, al final eh, fíjate, ¿no?, como esa pena eh, eh, no, no, no, no ha servido de, de gran cosa. De ahí la importancia de, para escuchar activamente se necesitan dos cosas, dos cosas. Atención, atención y silencio. No se puede estar al mismo tiempo hablando y escuchando. No se puede. Es muy difícil. Yo ahora estoy leyendo el chat, pero a duras penas. ¿Sí? Bien, vamos a por la segunda. Fijaos. Abajo en todas pone importante, no hay emociones positivas o negativas. Hay agradables, desagradables, adaptativas, desadaptativas, funcionales, disfuncionales, productivas, contraproducentes, beneficiosas, perjudiciales. Sí, llámales como quieras, pero positiva o negativa no, porque nos va a impedir sentir las negativas. Importante. La segunda parte, fijaos, cuando se ha hecho esa rueda, cuando se ha hecho esa rueda eh, conciencia y validar, que no deja de ser, identifico la emoción, le pongo nombre, la verbalizo y la expreso. Puede ser desde lo corporal, desde mi postura, desde la respiración, desde lo cognitivo lo que pienso, ¿sí? Y nos vamos a la 3. Que la 3, en la misma, en la misma eh, cartulina, en el mismo, ponemos pues, una relación de tanto las emociones eh, básicas, ¿sí? Como sentimientos que derivan de esas emociones. ¿vale? Aquí hay cuatro ejemplos. Luego podéis hacer vosotros la cartulina que queráis, como si os queréis comprar el, el, el, la galaxia de, del, del Punset. O sea, cada uno hace sí, lo que le apetezca. La, la idea es que a veces eh, no logro eh, reconocer bien cómo me siento y a mí esto pues me ayuda, ¿no? A ver, hostia, pues sí, un poquito de resentimiento tengo. Ay, rencor, vale, sí, envidia. ¿no? Pedro, disculpa, sí. no vemos las otras imágenes. A la 3 ¿Se, ha o a la la, se ha quedado en la 1. Ah, vale. Si quieres, sal de compartir y vuelve otra vez. Seguramente. Sí. Porque a veces Gracias. se queda clavado. Gracias, Gracias. Jessica. Vale. Eh, eh, eh, eh, eh, bien, he salido de compartir. La 2, la 1 sí que la hemos visto, ¿verdad? Solo hemos visto la 1, al menos yo solo me he quedado en la 1. Vale, perfecto. Gracias, Jessica, ¿no? Bien, pues nos vamos a la 2. ¿Ahora sí? Vale, conciencia y validad, ¿vale? Aquí a veces, cuidado, ¿no? Con ese sin ese ¿cómo se dice? ¿Conciencia o consciencia Bueno, eh, la conciencia es algo más interno, perdón, la conciencia es algo más interno, tiene que ver con la introspección, ¿sí? Y la conciencia es con algo más externo y tiene, que ser, y tiene que ver más con la moralidad, con lo moral, ¿sí? Eh, no temáis, no os preocupéis, porque eh, la RAE ¿sí? ya reconoce las dos eh, como, como buenas, ¿sí? Las dos sirven para, para lo mismo, tanto conciencia, se puede decir de las dos maneras. Bien, eh, comparto la tres y solo nos faltarán dos. La tres... ¿Dónde estás? Tres, aquí. Bien, fijaos, ¿no? Como, como os decía, pues aquí desde las más básicas pues a veces no, no, no, no sé muy bien pues me, me ayuda, pues oye, pues sí tengo un cierto rencor o, o he sentido envidia o todo lo contrario eh, estoy sensible ternura, ilusión Angustia, disgusto, tal cual, ¿por qué? Porque el otro no te va a decir nada, el otro va a sostener esa, esa, esa emoción. Y pasamos a la corta. A la Fijaos, cuando hemos, hecho, cuando hemos hecho esa redonda de que todo el mundo ha expresado, todo el mundo ha expresado cómo se siente y todos los demás lo que han hecho es respirar y acompañar. Hay una rueda aquí, pone tres, ¿vale? Yo creo que con una. ¿Qué pasa? Vamos a, vamos a tomarlo de postre, esto es el postre, ¿sí? eh, que nos quede en buen sabor y hacemos eh, uh, reconocimiento a algo, algo que puedo agradecer, un agradecimiento, pero ya es otra rueda diferente. Sí, porque puede haber, puede haber una rueda de, de, de, de un clima socioemocional agradable, o puede ser ilusión, motivación, alegría, o otro día puede ser todo lo contrario, ¿no? Angustia, tristeza, pesimismo. Entonces, tal, tal, tanto para las agradables como para las desagradables, es bueno acabar con agradezco que, agradezco que mi familia está bien, agradezco que eh, ya me han dado el alta, agradezco que eh, me puedo tomar todavía mi cafecito por la mañana. O sea, puede ser sutil, puede ser, eh, o incluso algo más grande, ¿no? Agradezco que mis hijos están bien. Eh, de hecho. Creo, creo que todos, todos, nos haría, nos haría más personas, ya como he pasado el 4, y voy a poner el correo por si, por si lo queréis eh, todas las personas tendríamos que sería bueno hacer dos cosas al mes dos una sería hacer una visita de unos 30 minutos a, a un hospital oncológico infantil no hace falta que entres dentro, solo quedate en la puerta observo, siento Valora. Mira. Sé compasivo. Mira las personas que entran y que salen. Los niños que entran y que salen. Eso está ahí. Entonces, cuando le veo un beso a tu hijo, se lo darás de verdad. Porque nadie está libre. Nadie está libre. Ese es un lugar. Una vez al mes, ¿eh? Tampoco hace falta nada. Una vez al mes está bien. Y media horita, ¿eh? No, no, no nos quedemos toda la tarde. Pero no nos olvidemos de que nuestros hijos, a lo mejor sí, alguno puede tener alguna frenada, pero podría ser mucho, peor. Eso es una. Y otra, eh, eh, una vez al mes también, aquí menos. En vez, de media, en vez de media hora, 15 minutitos. Una vuelta por el cementerio. Porque ahí es donde vamos a acabar todos. Y todas las personas que conocemos, de alguna manera es conciencia de muerte, quiere decir mmm, la virtuosidad que voy a tener en mi vida. Nos estamos abrazando, nos estamos besando, nos estamos queriendo y nos estamos mmm, eh, también conflictuando y agrediendo personas que vamos a morir. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? O sea, al final tú eliges, dejas huella o dejas marca. Y ya por último, me gustaría acabar con un cuento. A ver qué os parece, porque le he pasado el tiempo, lo siento, Sonia. El cuento era una manzana verde. Esa sesión es muy interesante, necesaria. Gracias, Pedro. Ay, Sara, gracias. vale Quería pasar súper rápido las, las diapositivas. Eh, gracias a ti, Sara. Eh, era una manzana verde que estaba en el árbol y miraba las estrellas. Y decía, pero qué preciosidad. ¡Madre mía! Y hablaba con la, con la manzana más madura Oye, ¿sabes? Es que me encantaría, me encantaría ser una estrella. Eh, oye, las estrellas eh, de día se van. Bueno, la más madura dice, no, no, te preocupes, lo que pasa es que bueno, la luz del sol no permite que las veamos. Pero siempre están ahí. ¡Ay, qué bien, qué interesante! Es que son preciosas, a mí me encantaría. Bueno, pero tú eres una manzana. Ah, está bien, pero me encantaría. Es, es, eh, Oye, ¿qué es una estrella? Bueno, pues de, de la paz madura se lo explica. Bueno, pues es una nube de gases, ¿no? que, que, que también tiene principio y tiene fin. Las estrellas mueren, ¿sí? O sea, tienen, tienen vida y mueren también. ¡Ah, qué interesante! ¿Cómo me gustaría. Y bueno, fue pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y esa manzana también al final se convierte en una manzana madura. Y una familia, ¿sí? Con dos niños que hacen el picnic y se van allí debajo del, man, del manzano y se mantan su mantelito y tal, y bueno, y aquella manzana, que quería ser una estrella, se cae. Y la ve el niño, ah, y se va corriendo y la coge, y coge la manzana. ¿Sí? Y le dice: Papá, papá, papá, mira, una manzana, eh, ¿me la puedo comer? Y su padre, pues, pues, hijo, sí, a ver, coge, pasa el trapo, y sí, y tanto, tiene muy buena pinta, te la puedes comer. Coge el niño, el cuchillo, pero en lugar de cortarla así, la corta así. Y dice, mira, mira, papá, una estrella. Muchas gracias. Pasamos el turno a Sonia, si le va bien. Y bueno, sobre todo, eh, a ver, eh, luego vamos a hacer una rueda de, de, de preguntas. Eh, entonces, yo, por como, eh, sí, como con el cuento este de la manzana, eh, todos no solo aprendemos a través de, de, de la parte cognitiva, o sea, aprendemos a través de todos los sentidos. Aprendemos con el oído, aprendemos con la piel, aprendemos eh, de una manera transversal, entonces por eso para validar emociones es necesaria una persona, y bueno, muchas gracias, escuchamos a Sonia que nos hará su parte. Bueno, muchas gracias Pedro. Eh, gracias a todos y todas, gracias. Eh, bienvenidos. Ahora ya llevamos un rato, así que ya da igual. Yo soy Sonia Alonso, soy compañera de Pedro, de equipo, y bueno, trabajamos también en Aula Spy eh, Educación Emocional. De hecho, fuimos uno, si no el primero, yo diría que el primero, el primer gimnasio emocional del Valle de Obregat. Y bueno, a veces se acercaba a la gente y pensaban que aquí hacíamos ejercicio físico y, y así. Y era muy interesante cuando descubrían que no era esto, pero sino que se hacía ejercicio, pero de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, vamos con la validación. La verdad que gracias, Pedro, porque ya me has adelantado un montón de, de cosas, así que eh, aportaré mínimamente a lo que tú has expuesto, que, que ha estado muy interesante, muy, muy visual también. Bueno, yo ya sé que, que lo haces así, y mm, me ha gustado lo de la estrella muchísimo. Bueno, claro, yo decía, tú decías tu parte era ya está bien y sí. yo decía, pues mi parte entonces, a ver si ahora me hacéis caso ¿eh? Eh, si yo fuese el niño, no, quizás ahora me centro un poquito en cómo validar las emociones de los niños claro, aquí no hay niños en esta charla hay padres, madres, familias, igual um, igual hay algún abuelo, abuela, no lo sé eh, en cualquier caso la idea es que nosotros nos planteamos que somos mmm, los que tenemos, será bueno que seamos los que validemos las emociones de los niños y por eso Pedro ha empezado antes, porque primero tengo que darme el permiso yo con las mías. ¿sí? Si no es muy difícil, es incoherente, un poco lo que él comentaba antes. Así que voy a aportaros también visualmente ¿eh? con una pequeña presentación, pero nada, es para poder seguir el hilo... Y recoger el testigo que has, que has dado tú, Pedro. Bueno, si me hace caso Internet y el ordenador y todas estas cosas que ya sabéis que pasan en el directo, que antes nos ponían muy nerviosos, pero ahora ya nos da mmm, igual. <ríe> a ver. Vamos a ver. Vosotros me decís si se ve, ¿vale? De momento supongo que no. A ver. <coughs> Bueno. Bien. ¿Por qué es importante validar las emociones de los niños? ¿Por qué es importante? Porque ellos normalmente no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen, no saben. Nosotros somos eh, su guía. ¿sí? Entonces, en la medida en que estamos nosotros, pues conectados con las nuestras, Pueden ellos entender las suyas. ¿Sí? Ahora más allá que el posasistente que no es esto lo que quiero compartir, esto ahora sí. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque nos da orden. No voy a asustaros ahora con que si no validamos las emociones de los niños y si dejamos y si las reprimimos, se pueden convertir en psicópatas. No, no es esto, no es esto. Eh, primero, si así fuera. La psicopatía no tiene nada que ver con el asesinato, vale, que las películas de Estados Unidos nos han hecho mucho daño en eso, pero sí que es verdad que cuando no se validan las emociones de los niños aparecen dificultados en su desarrollo. ¿sí? Eh, como bien ha dicho Pedro, las emociones tienen la función de darnos una información acerca de algo, ¿sí? acerca de algo que nos transmite algo sobre nuestro entorno, sobre las interacciones que tenemos con los demás… En definitiva, información que es muy valiosa. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es interesante y además muy constructivo? Porque nos ayuda a entender esto que comentaba Pedro: no, no hay buenas y malas, quizás es más agradables y desagradables. Por tanto, si yo las valido, sus emociones agradables y desagradables, le estoy enseñando que todo en la vida no es Hollywood, como ha dicho también antes él, eh, sino que habrá momentos que son desagradables y son necesarios porque nos dan información acerca del de miedo, la frustración, bueno, todo ese catálogo que habéis comentado al inicio. Y esa información es valiosa para poder poner remedio. ¿sí? Si yo siento frustración que claro, un niño de seis años no sabrá llamarle a lo mejor esto, aunque ojo, cada vez se hace más educación en, emocional en los colegios, cosa que creo que es muy interesante. Eh, claro, pero la frustración es algo que nos cuesta a veces a los adultos. Imaginaos los niños, pues claro, su manera de hacerlo es gritando, chillando, pegando, arrancando el pelo, lo que sea. Si nosotros a eso le llamamos que es algo malo, eh, automáticamente o es muy probable que aprendan a reprimirlo y la frustración es necesaria que la reconozcan porque si no no sabrán cuando algo les resulta desagradable eh, qué medidas poner entonces validar sí siempre para que puedan entender que no hay algo bueno o malo sino que es agradable o desagradable y aquí te acompaño ¿sí? y aquí yo que soy el adulto mamá papá abuelo tío el que sea educador te acompaño para que tú puedas darle un poco de sentido a lo que te está sucediendo, seguramente a nivel de cuerpo. Entonces, como he dicho, te acompaño porque ¿qué información te está dando eso? ¿Sí? Eh, yo no digo que para el padre, la madre, el adulto de referencia tam también sea agradable ver a un niño fuera de sí, sobre todo ¿no? con las desagradables, escuelas que nos cuestan más fuera de sí, sobre todo cuando tenemos prisa, a las nueve menos tres minutos y tenemos que entrar en el colegio, ¿eh? y tú estás tirado por el suelo porque todavía no te has acabado de vestir, todas esas cosas ¿eh? que ya sabemos. Entonces, ¿qué me pasa a mí con eso? Y entonces vamos a lo 3, validar emociones es igual a que las, las nuestras son un espejo también. De ahí... Eh, el énfasis que ha puesto Pedro en si no gestionamos, regulamos las nuestras es muy difícil que ayudemos a los niños a eso eh, por lo tanto al final es un acto de responsabilidad yo creo, yo también soy madre de dos niños, uno de 10 otra de 7, totalmente diferentes con personalidades muy distintas con habilidades muy distintas. También descubrí en algún momento que no eran mi proyecto personal, sino que son personas independientes. Y claro, eso es a veces complicado de encajar. Que nuestros hijos no son nuestro proyecto, ¿sí? sino que tienen su propia información, están atentos a su propio entorno. Eh, y eso a veces lo interpretan de muy diferentes maneras. Entonces, validar por estas razones me parece interesante. Y claro, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Mm? Pedro ya os ha ido dando, ido dando muchísimas pistas eh, y hemos incidido sobre todo en eso, en que no es bueno o malo, es agradable o desagradable, eh, nos dan información, hay que destaparlas, hay que airearlas, ventilarlas para que no se repriman, ¿sí? Y para que no se repriman, porque al final los niños, si os fijáis y si vais a cualquier parque y veis cómo actúan, están constantemente conectados con lo que sienten. ¿sí? Eh, ahora están alegres, ahora están tristes, ahora este es mi amiguito, ahora lo odio, ahora no quiero jugar, eh, ahora tengo hambre, ahora tengo frío. Están constantemente conectados. Después no sé qué nos pasa cuando nos hacemos adultos que perdemos esa conexión muchas veces porque hemos reprimido la emoción, la hemos... Uh, eh, Metido en un búnker porque no era conveniente, porque ahora no toca, porque ahora no llores, porque esto es una tontería lo que está pasando. Y entonces hemos aprendido que a veces la expresión de la emoción no es conveniente. De ahí que después viene la dificultad para regularla. Si me la reprimo, no puedo regularla. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Os lo he planteado en forma de receta. Eh, ya sabéis, aquí cada uno con su estilo. No se trata de que lo hagáis como lo decimos nosotros, sino que, bueno, por, por nuestra experiencia profesional, como padres sobre todo, a mí no me han enseñado más mis hijos que la carrera, los másters, todas las cosas que he ido aprendiendo, pues mis hijos me han enseñado mucho más, porque es un constante, ¿sí? porque son personas independientes, con desafíos y, y independientes, entonces, ¿cómo lo hacemos? No como decimos nosotros, yo os he propuesto esta receta, a ver qué os parece, ¿vale? Y así podemos pasar también al turno de preguntas. A ver qué os parecen estos ingredientes. Amor. Amor, calidez. Eh, y fijaos la que viene justo después, no está puesta aleatoriamente, sino amor y límites. ¿Sí? Para validar tengo que hacerlo con afecto, aunque a mí como madre en la cola del Mercadona, cuando tengo 20 minutos para hacer la compra semanal, porque dentro de media hora entro a trabajar, no me convenga que mi hija haga una rabieta. Amor. ¿Sí? Límites, ¿sí? porque los límites nos llevan al último ingrediente, que es la coherencia también. Ya sabéis que no hay ninguna charla de educación emocional o taller en que no salga la palabra paciencia. Necesariamente es un ingrediente principal porque no sucede así espontáneamente. Tal y como ha dicho Pedro y, y, y seguramente muchos de los que son la niña, el adolescente, preadolescente, eh, etcétera, etcétera, pues eso a veces se complica exponencialmente. Entonces... Paciencia para entender que todo lo que están expresando, aunque a mí como madre o padre no me convenga ahora porque me hace sentir X, es necesario porque también es la única manera en que luego les podemos acompañar. Si no conocemos qué información nos quiere transmitir no lo podemos acompañar porque él no sabe, no sabe ponerle nombre quizás todavía. Entonces la paciencia, como ya sabéis, tiene que ir de la mano del siguiente, que es la comprensión. La comprensión en el sentido que hemos estado hablando, que ha estado comentando Pedro. ¿no? Eh, si yo me acepto de mí, que esto no es malo, no es inconveniente, sino que es necesario, aunque sea desagradable, eh, puedo comprenderla. De, lo más. de ahí está la interacción. Y por eso vivimos en sociedad. ¿sí? Por eso la, el, el ser humano es un ser social. Sí, es en esta interacción en que aprendemos. Pero parece que cuando mides 1,20 uno, uno ¿no? o, o 90 centímetros, pues eso pasa como a un segundo plano y es justamente cuando hay más conexión. Entonces es como, wow, miremos, miremos a ver qué extraemos de ahí. El ejemplo, claro, decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Me parece. Eh, los niños nos están observando todo el tiempo. Entonces, para no caer en esto que comentaba Pedro, de. Eh, que estés tranquilo ¿Sí? claro, no se puede decir que estés tranquilo así, porque no, no, no, no tiene coherencia no es, no es un ejemplo ¿Sí? eso no quiere decir que tengamos que ser padres perfectos ¿Sí? también está bien que nos mostremos delante de los hijos lo que sentimos no que les hagamos cargo, ¿eh? y que nos, nos quieran arreglar sino que, que nos mostremos que haya lugar para la expresión de aquí este juego que os ha propuesto Pedro al final, que me parece súper interesante y de verdad os recomiendo que si lo podéis hacer, lo hagáis y una parte importante para validar es la aceptación. Como he dicho, nuestros hijos no son un proyecto, no son nuestro proyecto, sino que son su propio proyecto al que nosotros acompañamos, podemos ir dando luz, eh, a veces simplemente estar ahí en silencio, observando, para que ellos mismos descubran sus propias habilidades. ¿no? Cuando yo valido sus emociones, lo que hago es... Eh, darle espacio para que lo puedan comprender y nos dicen las últimas investigaciones de neuroplasticidad, de, de, bueno, sobre el cerebro sobre cómo funciona el cerebro ¿no? que cuando comprendo algo las neuronas ¿sí? aumentan, mejoran sus conexiones y por lo tanto ya se produce una mejora es decir, somos actores en construir o ayudar a que una persona se construya entonces creo que es un, es un buen reto y eso incluye tener un mal día dar una voz no estar acertado claro, es que eso también forma parte de la validación bueno, ¿qué os parecen estos ingredientes? ya me contáis ¿eh? entonces la receta y con esto termino para dejaros paso la receta eh, si lo quiero hacer en un estado de, emocional eh, desbordado ¿no? que es normalmente con, cuando nos llevamos eh, peor o nos cuesta un poquito más esa validación porque no nos conviene, porque ahora no toca porque fíjate que pueden pensar que esto son cosas nuestras que no tienen nada que ver con el niño el niño ni se entera de, de eso el niño estaba viviendo y ahí conectadísimo con lo que siente con lo que quiere a veces también, con lo que te desafía, ¿eh? ojo, pero es normal, es un sistema de supervivencia. ¿no? Será bueno que cuando eso suceda, pues podamos hacerlo desde una posición de igualdad, es decir, que haya contacto visual. Si el niño está descontrolado, ¿eh? porque quiere los donos, es que los donos, 8 donos, 2 euros, es una pasada, ¿vale? Eh, quiere los donos del Mercadona. Y claro, tú sabes que eso no lo puede tomar porque es que... No le hace bien y porque no puede ser, y además hoy no, porque no nos vamos a gastar dos euros en eso, ¿vale? Porque a lo mejor hay que comprar otra cosa más importante. Y entonces, ¡buah! bueno, la ideal no será que yo me ponga desde arriba con el dedito, como la, ¿sí? que es una de las cosas que, que a veces nos sale, ¿no? ¿Te quieres callar ya? Ah, todas estas cosas. Entonces es más bajarse hacia donde están ellos y es una cuestión del de lenguaje corporal. Pensad que entre el 75 y el 80% de la información la damos con el cuerpo. Entonces, creo que vale la pena ponernos en una posición de igualdad. ¿vale? Muchas veces lo que sucede, sobre todo entre los 0, los 7, 8, 9 años, depende del niño y de, también del entorno, es que no saben lo que les pasa. Será muy bueno que nuestro catálogo, como decía antes Pedro, sea más amplio para ayudarles a describir la emoción. ¿Qué te pasa? A ver, intenta tranquilizarte. ¿Te sientes enfadado? ¿Qué has es enfadado? Estás, tienes como un fuego dentro que te arde. Porque, claro, a veces no, la, la emoción no la conocen, tienes que describirle ¿sí? para que él o ella pueda entender lo que le pasa. Y esa nos lleva al a la siguiente paso de la receta, que es no juzgarla. Claro, si hay aceptación será más fácil, si hay aceptación de que eso no es malo o bueno, sino que es necesario, porque me está dando una información, que a lo mejor no me gusta esa información, pero que es importante, será más fácil que no la juzgue, ¿se entiende? Y eso, como adultos que somos si lo tenemos trabajadito, que será bueno, la inversión es buena en uno mismo, nos garantizará que después podemos ofrecer alternativas, ¿sí? Ofrecer alternativas a veces pasa por estar simplemente ahí acompañándole en su, en su vorágine. Si es que es más de tipo rabioso o en el miedo, uno deja caer que estoy aquí si necesitas algo. También para poder potenciar sus propios recursos. Entonces esa oferta de alternativas eh, a veces pasa por esperar un poco. ¿Quieres tranquilizarte? Mira, cuando te tranquilices un poquito... Vienes y hablamos. Claro, la idea es eso, que uno esté también de su parte, porque si no es muy difícil transmitir eso. Me parece que hay alguien en el chat que está aportando algo. Ah, lo siento. Bueno, alguien se ha tenido que ir. Entonces, eh, el resultado, ¿cuál es? Que se produce otro tipo de conexión. Es decir, yo ya no me dirijo a mi padre, a mi madre. no Si yo ahora soy un niño o una niña, no me dirijo ya a mi padre o a mi madre. Eh, para ponerlo a prueba, que es lo que a veces los mayores interpretamos. ¿no? Tú a mí no me pones a prueba, tú a mí no me toreas. ¿no? Estas frases tan manidas no, no lo hacen para torearnos ni para ponernos a prueba. Lo hacen porque no saben hacerlo de otra manera. ¿Sí? Es muy difícil que un niño de cuatro años se siente y diga, hola mamá, me doy cuenta de que ahora mismo jugó en el parque. Eso no sucederá. De hecho, si tenéis un hijo que habla así, ostras, igual, que, igual le pasa algo claro, lo hará de una manera mucho más corporal porque es lo que toca entonces, en la medida en que nosotros podemos ofrecer alternativas eh, a ellos les ofrecemos el camino que es un poco lo que necesitan para que entiendan qué les está pasando y que eso no es malo, sino que les va a dar una información que es desagradable, bueno pero si eso lo asumen, lo aceptan, luego pueden cambiarlo entonces, este equilibrio entre acompañar sin hacer una injerencia y para eso necesariamente tenemos que trabajar nosotros. Entonces, de hecho, bueno, a ver ahora si me hacéis caso, no es en plan tirano de soy el niño y me tenéis que hacer caso, sino, vale, si ahora tú te has trabajado, a ver si mis emociones también son importantes, ¿no? Porque también lo son. De hecho, son la clave de la interacción. A partir de ahí como Pedro ha hecho una exposición súper prolija y tan interesante yo creo que lo más interesante ahora será al menos para mí que, que participéis vosotros ¿sí? siguiendo con la metáfora de la, de la receta pues yo lo que propongo o lo que os proponemos es vamos a cocinar ¿sí? a ver cómo sale, habrá días que estamos más inspirados y días que menos pero en la medida que yo me trabajo como adulto y acepto que hoy estoy rabioso, que estoy frustrado o que fíjate hasta se me ha pasado por la cabeza que es que no quiero a mi padre eh, y eso no me asusta sino que lo tomo como una información de otra cosa a lo mejor de la que me tengo que hacer cargo eh, será más fácil que lo acepte cuando mi hijo o mi hija me dice es que eres la peor mamá del mundo, te odio porque seguramente lo que nos, lo que nos está diciendo no es eso sino que estará diciendo si pudiese expresarlo con un nombre estoy frustrado o tengo miedo o me, me da mucha rabia que no hagas lo que yo quiero Ya, pero eso tiene que ser así, forma parte del aprendizaje así que muchas gracias y abrimos si queréis el turno de aportaciones, sugerencias eh, mediante el chat ¿Vale? dejo de compartir y así podemos leer mejor chicos sigue unos Alguna pregunta. Bueno, chato, chato. O, chato o video, comentario o sí, vídeo, si alguien quiere comentarlo también. Por el video, también, sí. también, claro. Claro, sí, si no, si no, no que... claro, es importante que no quede como ahora, madre mía, eh, cuántas cosas tengo que cambiar. ¿sabes? O sea, yo eh, cuando no. mi parte es cuando mi parte es ya está bien, también es ya está bien a los cambios. ¿vale? O sea, cada vez me gusta menos la palabra cambio que A ver si va a pasar como aquel que se encuentra aquí en el bar y dice: Juan, pues, ¿qué dices, Manolo? Pues estaba así tomando su portadito y el otro al lado. ¿eh? ¿Cuánto tiempo se invierte, Juan? Llevo un año fuera, pero has visto, mira que ha cambiado, ¿eh? he pegado un cambio. Vamos, todo el mundo me lo dice: ¿eh? lleva tanto tiempo, me ves, me ves lo que he cambiado. Dice: Sí, sí, sí, sí, Manolo, sí, pero para peor. ¿Vale? O sea, <ríe> a ver, cuidado, que a veces los cambios eh, eh, es bueno pequeñas mejores. O sea, mm. Mejoras. Pequeñas mejoras se logran grandes cambios. O sea, lo que no os sirva, eh, no os preocupéis. O sea, fuera. Tiradlo a la basura. Eh, no son certezas absolutas. No dejan de ser, como hablaba antes, eh, información. Lo importante que es, ¿qué hago yo con esa información? Al final, eh, es como cuando hablamos de empatía. ¿Sí? Eh, la empatía no es ni buena ni mala. Es que se depende de lo que hagas. Depende de cómo Yo pensaba, uses. digo, se acaba el curso y no ha salido la palabra empatía, no me lo creo. Claro. Sí, claro. efectivamente. La empatía, la empatía puede ser que me ponga en lugar del niño para saber cómo fastidiarle más. Entonces, entonces ya estamos haciendo un mal uso. Tenemos mucha información, pero usamos a veces de manera inadecuada, poco ética poco respetuosa, como yo soy. Hay, hay una pregunta, Pedro, muy interesante que no hace Jessica, que dice, vale. ¿alguna herramienta para gestionar la culpa cuando no has estado acertado en la validación de su emoción? Te he puesto esto propio, pero lo aclaro, ¿vale? vale. Disculparte. Eh, disculparte no es una cosa que a veces hacemos los padres, las madres, incluso yo a veces alguna vez caigo en esa trampa de, ay, lo siento, hijo, pero es que tú, eso no es una disculpa. ¿Sí? disculparse quiere decir ostras no he estado acertada de verdad la próxima vez intentaré hacerlo mejor porque a lo mejor tú estabas enfadado y yo no me di cuenta eh, porque a veces no me doy cuenta entonces ahí estás eh, ejemplificando bueno no sé Pedro si quieres hacer alguna otra aportación ¿no? Pero eh, la culpa es un sentimiento bastante ponzoñoso ¿no? no nos sirve para nada nos han educado un poco en, en esto pero creo que será bueno que nos desmarquemos. Porque la culpa en sí mismo nos... ¿culpa de qué? Es que puedes no estar acertado, Jessica. De hecho, se vale no estar acertada. Es, es, es muy fácil que no estemos acertados porque somos seres humanos. No sé si eso bueno, te sirve. Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Al final, fíjate, fíjate porque le pone, le pone la, la, la dis, disculpa. ¿sí? O sea, al final es apartar la culpa. ¿no? Disculparme es apartar la culpa, ¿no? un poco en, en, en términos semánticos. Eh, para mí hay tres, tres emociones que son la, lo, los mayores obstáculos en, en, a la hora de ser eh, un, un, un educador, un padre, una madre. Tres obstáculos. Pero hablo incluso de docentes. ¿sí? Eh, el miedo, la culpa y la frustración. El miedo del padre y la madre a que su hijo pueda acabar convirtiéndose en del docente a perder el control de la clase. ¿Sí? La culpa porque no estoy haciendo lo suficientemente bien y seguramente por cómo lo hago al final acabaré creándole algún trauma. O por ejemplo, toda mi clase va a suspender. Eh, o no soy un buen profesor. Y la frustración es, eh, la clase no me hace caso y por supuesto, eh, este niño no hace las cosas como yo le digo, pero ¿qué pasa? Que no me entiende ¿Sí? Pues el niño lo que pasa es que no sabe decirte, o sea, tal cual no quiero hacer. O sea, recoge tus bambas, pero como no sabe decirte no quiero, se las inventa si ¿sí? se las reinventa porque lo que no quiere. Entonces hay que mirar qué manera. Al final hay que de, de saber quién es el adulto, si tú pierdes el control. ¿Sí? Eh, muy buena la pregunta porque, Verónica, porque la. la... Ay, perdona, Verónica, Jessica. Eh... Porque la la de Verónica también es muy buena que la tenemos ahí. Porque la culpa, Jessica, eh, importante, apertura, apertura, tú la identificas, le pones nombre, oye, bienvenida, hola, ¿qué tal? culpa, ya te conozco, o sea, al final ese diálogo interno que tienes tú con tu culpa, sí, ah, ya sé lo que vienes, ¿sabes a lo que vienes? Vienes a que yo ahora coja y compense con mi hijo o con mi hija, y entonces aquello que le iba a decir que no, le voy a decir que sí. Entonces le estoy dando todo el poder a ese niño, claro, porque él entonces ya sabe cuándo te vas a sentir culpable, además absolutamente seguro que lo sabe cuándo vas a sentir culpable, por eso te dicen eres una mala madre, no te quiero, la, ma la mamá de Iván es mucho mejor que tú, <risa> ¿sí? porque vas a sentir culpa y luego vas a compensar. Gracias Jessica. Comentaba Verónica ¿no? que un niño, supongo que tiene un niño de dos años, que pega, que araña a su hermano de seis meses. Y cómo validar las emociones teniendo que intervenir muy rápido para intentar evitar el daño. Claro. claro, es muy buena. Muy buena. Muy buena. Claro, el niño de dos años, con un poco lo que hemos comentado antes, Verónica, no entiende que eso le pueda hacer, ocasionar un daño a su hermano. Seguramente lo que quiere es darnos una otra información. Vamos a imaginar qué información nos puede dar un niño de dos años que pega y araña a su hermano de seis meses. ¿Qué crees que nos puede estar diciendo? Podéis aportar, ¿eh? aunque sea con audio, si no queréis poner la cámara pero, o mediante el chat. ¿Qué creéis que nos quiere decir? Seguramente está Paula, llamando. Paula dice atención, Jessica atención. Uh -huh. Puede ser, esa sería una de las razones, o puede ser alguien sobre quien ejercer un poder, ¿sí? Claro, en cierta manera ahora la atención se divide, entonces el elemento extraño para mí es mi hermano y seguramente no lo sé hacer de otra manera. Evidentemente hay que intervenir rápido, Verónica, claro, porque... El de seis meses no se va a defender y el de dos años no sabe todavía. El de seis meses está comiendo además, ¿no? Ahora mismo. Entonces, eh, validarlas es explicarle quizás qué es lo que le está pasando, es como radiar lo que él está haciendo. Mira, cuando haces eso, a tu hermano le duele. Entonces, si necesitas algo de mamá, de papá o bueno, la persona que esté, pídemelo a mí. Sí, es como redirigir hacia el adulto que tenemos supuestamente más herramientas eh, esa necesidad que él tiene ¿sí? si no es por eso, si no es porque le quiere demostrar a lo mejor el amor pero no sabe cómo hacerlo ¿sí? porque a veces como hacen con los juguetes si ¿sí? es, no, pues es que lo quiero mucho y tanto que lo quiero lo achucho y lo araño y, y, y le hago daño pues quizás también hay que entenderle mira, tu hermano, tu hermanita es pequeñito Igual que cuando le explicamos, no le toques la cabeza, que es como, ¿no? como casi la indicación, de no le toques la cabeza a tu hermano. ¿no? Pues es como, mira, a, a los bebés les gusta que le hagas esto o que les acaricies así y con las manos limpias. Bueno, las normas que cada uno en su casa sean importantes. no eh, Es enseñarles lo que decía un poco hacer de, de espejo, de camino, de cómo debería de ser o cómo será bueno que sea. Y hay que intervenir, claro, de momento muy rápido, como, como los geos. Porque, claro, hasta que aprendas a conductas es, es, pasa un tiempo. Pero, por suerte, los niños crecen. Sí, Dime, la sensación a veces, intentamos hacer eso, ¿eh? lo que nos comentáis, pero la sensación a veces como quieres intervenir muy rápido para que no le dé, que muchas veces no llegas porque es como está jugando bien y de repente va y pum. Eh, da la sensación como que vas muy, ¿no? Y quizás eso no le va bien para él. Entonces, eso es lo que, bueno, lo que me preocupa más. Que, o a lo mejor te sale una duca ¿no? Como muy así, porque no quieres que le dé y al final acaba dándole. Y tú uh -huh. gritando y... Uh -huh. Claro, complicado. quizás en un, en un momento en el que estéis más tranquilos será bueno que... que... Que, en, o sea, que se modulen esas aproximaciones. Ahora ya no, no justo en el momento, ahí lo bueno será pararlo, porque no, ni él te va a escuchar ahora si ya está disparado el de dos años, el de seis meses, evidentemente, no, no puede ahora intervenir, no puede hacer. Y vosotros, claro, la función es parar eso, pero pararlo, intentarlo. Sé que es difícil desde la tranquilidad. Eh. Es un acercamiento que no está controlado porque con dos años es difícil. ¿Y no miden ese, ese, esa interacción. Decirle si, si haces daño a tu hermano no, no puedes estar con él o, y apartarlo o así, porque entra como en un bucle que uh -huh. es como que todo el rato va, todo el rato va. No, no lo puedes convencer ¿no? para uh -huh. llevártelo y hacer otras cosas. Y, entonces es como que, que hay veces que no nos queda más remedio que decirle cariño, es que si estás haciéndole esto a tu hermano no puedes estar con él porque le haces daño y claro, no sabe mal excluirlo porque sabemos claro. que no se debe hacer pero es como, uh -huh. ¿qué recurso tengo? O sea, es que les, no puedo dejar que le pegue ¿no? no uh -huh. y no sale de ese todo el rato vuelva a lo mismo claro, porque se le prohíbe claro, es, es, es algo claro, mi, claro mi... es el re... a mí a veces me, me ha surgido la duda de si lo dejo Dejaría de hacerlo, pero claro, es que yo no puedo dejarlo que le, que le pegue. ¿Qué hacemos ahí? No, ¿No? sé. <risa> sí aportaciones, aportaciones. No, no. Al, final, al final, un poco, Verónica, es eh, fíjate, lo ¿no? que hablamos es. es, es eh, cuando, cuando tú, eh, bueno, cuando una persona sufre, sufre un ictus y se va a una de las mejores clínicas del mundo, ¿sí? que se llama Goodman, para hacer una recuperación biopsicosocial y a nivel, fisio, o sea, a nivel de fisioterapia, eh, el, el, los, los neurólogos, los neurólogos eh, van prácticamente como, como hace la medicina, a base de pruebas. O sea, probar, probar, probar, probar, probar, probar. Eh, y, y dentro de esa prueba, que no sea una prueba de, eh, de enjuiciadora, castigadora, eh, limitante, sino lo más creativa posible. Eh, y creativo puede ser, no sé, eh, fíjate, al final el sentido del humor creo que ayuda mucho. Y los niños con dos años entienden el juego. O sea, yo creo que hay que buscar una manera jugando a través de, del juego en el que puedas encontrar la manera en que él... Eh, pueda estar tranquilo al lado de su hermano. Porque los celos es algo normal. Se le, se le, esto es algo que, que, que, que va a vivir. Y al final, el, el, el secuestro de la mita, la como dice Goleman, eh, no te deja pensar. O sea, lo único que hace es reaccionar. No piensas. Entonces, cuando hay una intensidad muy, muy potente, seguramente en el, el caso de tu hijo de dos años es celos y en el tuyo es miedo. Tampoco te deja pensar. ¿sí? De, ahí lo, la, de ahí lo bueno en, en modular ese miedo. ¿no? Es... Eh, el, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué daño le puede hacer? ¿Sí? Eh, cuando digo creatividad, puede ser desde ponerle un posi en la frente, al pequeño, que ponga, eh, no sé cómo se llama el mayor, pues su nombre, ¿no? Eh, pues, Luca. Alimento. ¿Perdón? Luca. Luca. Luca, Luca te quiero mucho, por favor, no me pegues. Yo qué sé, con un muñeco. ¿Sabes? Eh, a ver, acabo de dar una opción, como te, como te decía, eh, que hacen en la guzma, ¿vale? Probar, probar y probar, hasta que al final encuentran... Eh, una, una manera eh, es, es quizá lo, lo, lo, lo, lo inexacto lo, lo, eh, de, del ser humano ¿sí? no, no, no es no, no se puede hacer todo con exactitud no es esto con esto ojalá ojalá y que no a todos quieren pa, lo mismo claro claro claro entonces sí que va a ser muy bueno el que no haya juicio validar esa emoción y, y sobre todo sobre todo como decía una compañera ¿no? o varias compañeras que necesita atención, que, bueno, a ver, sinceramente, es una putada que te quiten el sitio. <risa> a ver, <risa> la verdad, sí. Y cuando te quitan el sitio, ostras, <risa> a ver, eh, es como cuando, no sé, coges la, la, el permiso de maternidad, ¿vale? Sabes que vas a estar muchos meses y encima ves que han puesto ahí en tu puesto a una crack. Dices, ay, madre mía, <risa> ay, madre mía, que no vuelvo. ¿Vale? Y somos nosotros, ¿sí? Somos adultos Imagínate, un niño eh, Juego Para mí importante, juego, creatividad Comunicación, ¿sí? Y sobre todo que encuentres tu manera Porque mejor que tú, a Luca no lo conoce nadie Mejor que tú y su padre, ¿vale? No lo conoce a nadie Entonces creo que puedes encontrar una manera Insisto, atrévete Que sea creativa, no le va a pasar nada a Luca Y si es dejarlos solos También creo que, será, que, se, que, que, que sería bueno en el momento que tú creas oportuno, dejarlos solos. Claro, ¿Hay, no hay, algún que mirando? Juguete, hay algún juguete que él quiera mucho, algún peluche, alguna cosa que, que él siempre lleve consigo, pues se le puede hacer como un paralelismo con ese juguete que es su hermano, ¿no? Seguramente lo trata súper bien. No, ¿Sabes? Es eh, que, que le entienda, o sea, ejemplificar lo que te decía, quizás. Es elegir el momento, no cuando está ahí disparadísimo, ahí quizás es interrumpir y ya está. No pasa nada, no te preocupes, no creo que eso le vaya a crear ningún trauma, al contrario. Es, es, es una vale, es un stop. ¿Sí? un, un límite que hemos dicho antes pero la validación viene después ¿no? cuando le das una alternativa le ofreces la alternativa a través del juego de la creatividad como comentaba Pedro, del modelado ¿no? el modelado es esto de a través del muñeco, de esa cosa que él quiere mucho pues poder hacer un paralelismo aquí Paula también comentaba y darle alguna responsabilidad con el hermano, ¿no? decía bueno, si es una responsabilidad que él pueda asumir en ese sentido como de, de de acercamiento, no tanto de cuidado, porque es un niño de dos años, ¿no? pero de acercamiento a que no es un, su hermano no es una amenaza, no ha venido a destronarlo. ¿sí? Sí. Eso él de momento no le puede sentar y explicárselo, lo tienes que hacer de otra manera, ¿no? que es no. quizás ofreciéndole una, una actividad solo para él, que haya una, una compensación. Sí, esto yo creo que lo tiene, tanto colaborar, en, pues nos, nos ayuda a sacar el pañal cuando le cambiamos el pañal, cosas así. Incluso él pide cogerlo y se lo dejamos que lo coja. Muy bien. Esto es, y hay veces que le da muchos besos y lo cuida mucho, eh, pero en momentos en los que se obceca y está todo el rato ahí, rr. que -R. Claro. Y, ay, no sé qué os iba a decir. ¿Algo más? Si no... Bueno, bueno, mira, si viene bien, ahí. si no, lo, si no nos, nos interrumpes y nos dices, sí, no pasa sí, nada. Sí, si te aparece interrumpo. Sí. Vale. Comentaba antes Hugo una pregunta ¿eh? y si los dos padres no van al mismo tiempo o al mismo ritmo, ¿no? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Bueno, yo digo la mía, después Pedro que diga la suya, ¿vale? Eh, es que no hay ninguna persona que va al mismo ritmo que otra. Sí que pienso, bueno, lo que nos dicen todas las nanis y todos los programas sobre educación y todos los libros, será bueno que dos, tres normas más o menos sean innegociables, como mucho. Innegociables quiere decir que será bueno que los adultos de referencia las sigan, más que nada para no crear mucha confusión en el niño, pero luego el estilo de cada uno eh, creo que lo que hace es enriquecer a la criatura. Es decir... Eh, Igual que pasa ¿no? cuando nuestros hijos pues, están al cuidado momentáneamente pues, de sus abuelos o de los tíos o se quedan en un, en un casal, ellos saben ellos saben hasta dónde pueden llegar con uno, de hecho van probando hasta dónde pueden llegar con otro y eso es lo que les enriquece, porque eso es lo que les hace también que su cerebro crezca y se fortalezca. Entonces que los dos padres no vayan al mismo ritmo no tiene por qué ser necesariamente eh, perjudicial, todo lo contrario. Salvo que entre los padres haya una disensión muy fuerte. O sea, que haya una discusión acerca de eso, que sería bueno que se llegasen a acuerdos. Pero al mismo ritmo es que es imposible. De hecho, ni siquiera creo que sea necesario. Van a estar expuestos a muchos adultos diferentes, a muchos estilos diferentes. Esta es mi aportación. O sea, que no, no lo vivas como algo malo, Hugo. Y Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, por añadir, eh, Hugo, también es, es, es, es una cuestión que, que siempre aparece, ¿no? Porque, pues, de hecho, ostras, yo intento mejorar, ¿no? Aplicar cosas y tal, pero luego llega el otro y lo desmonta, ¿no? Y, que, y, y lo que yo estoy trabajando y ahora es, te dan ganas. Entonces, bueno, al final la educación emocional, eh, como hablábamos, eh, eh, o sea, va contigo. O sea, tiene que ir contigo. Entonces, no solo hay de ir hacia tus hijos, ha de ir hacia también tu pareja, que al final ha sido la persona que tú has elegido para que sea la madre de tus hijos. O sea, nadie te la ha impuesto. O sea, la has elegido tú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado, no quiero decir que, que, que, que sea una mala elección. ¿Ves? Seguramente eh, solo discrepamos en eso. Pero de alguna manera, claro, de alguna manera, mi hijo, o sea, quiera yo o no, se va a educar con el ritmo, vamos a llamarle el ritmo porque tú lo dices, con el ritmo o, o, o el modelo de su padre y con el ritmo y el modelo de su madre. Y si su madre es muy exigente, bueno, pues le digo oye, mira, yo me, a, mí, yo, a mí me asusta cuando te pones así de exigente. No sé, a lo mejor pues, puede ser que no, pero a lo mejor le, le está perjudicando al niño y si le perjudica, pues me siento triste. El yo, ¿recuerdas? El yo. Cuidado que con la pareja es donde más aparece el tú. ¿sí? El tú con el dedito. El tú, el tú, acordaos que el tú aleja, el yo acerca. Es muy bueno, es muy bueno que con nuestra pareja practiquemos el, lo que yo siento. Y eso no significa que la otra persona vaya a cambiar. Pero por lo menos eh, me estoy comunicando. Clarice, claro, tú sientes que te lo desmonta, ¿no? Comenta que lleva media hora con un tema relajando y llega sí. otro y eso me lo desmonta. Sí. Sí. Así es. Claro. Por lo menos... Y eso Alegir. no, eso no te resta autoridad, que quizás es lo que claro. te pueda preocupar, Hugo. No te resta claro. autoridad o no te resta buen hacer y no es que tú lo estés haciendo bien y la otra persona lo esté haciendo mal. Claro. Eh, en cualquier caso, no será algo que en ese momento se pueda negociar o hablar. Será bueno que ya, bueno, ya acabe la escena como pueda, lo mejor posible. Y después, en otro momento de tranquilidad, un poco lo que hemos hablado con Verónica también. Eh, en los momentos de picos de activación muy fuerte, tanto de, que están disparados los niños como los padres, es muy difícil que se produzca comunicación. Muy difícil, por no decir imposible. ¿sí? A nivel comunicacional eso es ruido. entonces No solo porque haya, pueda haber gritos o no, sino porque no, no llega, no hay mensaje, no hay emisor, no hay receptor, no hay nada. Entonces, será bueno que luego eso se retome en otro momento. Y llegar como como comentaba, ¿no? desde mi humilde opinión, a esos dos tres acuerdos a lo sumo y no va a suceder de un día para otro. Eso es, es, es, es muy, muy importante. Constante concretar. ejercicio. ¿Sí? Concretar, concretar, porque si, si, si pudieses aportar, Hugo, así a, así que estamos un poco a solas, que no se va a enterar, ¿sí? <ríe> si pudieses aportar dos ¿Defectos? Entre comillas, vamos, vamos a ponerle defecto, ¿vale? aunque no lo sea, pero dos cosas que no te gusta que hacen. Por ejemplo, yo he dicho exigente, tú puedes decir pues eh, eh, autoritaria, dos, do, ponme dos, por favor, dos, dos que tú creas que son, que son defectos. Que, o que a ti te rechina y, y te hace un poco al final eh, de secuestro a mi, de, a mi italiano. ¿Puedes? Quizás sigue relajando, Hugo, y ahora no puede intervenir. <ríe> sí, claro. claro. Eh, bien, eh, bueno, eh, alguien, alguien que se pueda eh, aportar algo. ¿Sí? Alguien que pueda aportar algo. Algún defecto de, ostras, es que en esto no me gusta como mi pareja lo hace. Oye, es una persona muy. Es que es importante porque si llegamos, si, si llegamos a esto, si llegamos a esto eh, te, puede, te puede facilitar mucho la comunicación con tu pareja a la hora de llegar a acuerdos, como dice Sonia, teniendo en cuenta que cada uno tiene su modelo y los dos son lo que va a educar a vuestro hijo. Y recuerdo que los hemos elegido nosotros. Vale, mira, en algunas cuestiones, bajo mi criterio, poco relevantes, eh, ¿Vale? Y a veces muy exigente. Bien. Uh -huh. ¿Vale? Eh, sí, eso es estamos... un obstáculo a veces. Claro, la exigencia, eh, claro. Eh, quizá, fíjate, es que somos, somos así, Jessica, a veces. Quizá te enamoraste de él porque era una persona muy constante. Quizá te enamoraste de él porque era una persona eh, que insistía. Quizá te enamoraste de él porque era una persona que, que, eh, ambiciosa, que, que pretendía mejorar. ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Que si transformo totalmente, ¿vale? Eh? Curioso. <ríe> Gracias, Jessica. Sí, a ver, pasa esto, ¿eh? El, el, el, el mecanismo de defensa de proyección ocurre que eh, cuando pasamos... Mm, eh, un tiempo con la persona que queremos, acabamos convirtiendo las virtudes de las que nos enamoramos en defectos. ¿Sí? Y lo que me enamoró, su simpatía y, y, su, y su seguridad, se acaba convirtiendo en frialdad y en descaro. ¿Sí? Perdona, es lo mismo, transformar defecto en virtud, lo ha dicho Sonia. O sea, de alguna manera le puedo decir, oye, mira, esa parte tuya tan insistente, tan constante, que uf, ay, de verdad que es que a mí me gusta porque hemos conseguido muchas cosas, ¿eh? siendo así, pero en el caso de nuestra hija o nuestro hijo, sinceramente no sé si es necesario. Fíjate, al final estoy haciendo educación emocional porque me estoy gestionando yo y no le estoy diciendo que tenga nada malo, al contrario, le estoy diciendo que eso que tiene bueno no lo está usando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa exigencia, a lo mejor con alguien de su edad, sí, pero con alguien de 8 años, no no le toca. ¿Sí? O sea, Hugo, importante, ¿te llega, eh, llega la, la, la esencia? Jessica, ahí ya está. El plan. Vale, gracias Jessica. Y Hugo, sobre todo importante que puedas... Eh, hacer el esfuerzo de, de, de ver que en todo, todo defecto, con asertividad totalmente, claro, claro, pero eh, no señalar el defecto, eh, algo descalificativo, sino señalarlo como algo virtuoso. Fíjate, lo que pasa es que esa virtud tuya a mí me desagrada, me violenta, me indigna, me siento frustrado. Bien. No sé si ha quedado contestada la, la, la pregunta Hugo, si te ha servido de algo. Exacto. No sé. Práctica, Gracias a vosotros. Práctica, práctica. Práctica, bueno. práctica, práctica. Creo que Pedro has compartido el mail, ¿verdad? Sí. Eh... Yo también he compartido el nombre de una educadora que conocemos mucho, verdad, que seguimos además. Sí. Eh, que Pedro, bueno, tú la conoces personalmente, y yo la sigo Voy muchísimo. Voy a poner también, sí, un poco las cuentas. Leticia. Gracias, Sonia, porque. Es la Leticia Garcés Larrea. Lo digo porque, bueno, eh, como he apuntado, hace como píldoras muy visuales. Un poco lo que hemos hecho hoy, Pedro, con el juego, yo con la receta. A veces es esa frase ¿no? que te hace ey, salirte del bucle en el que te has metido. Y esta profesional, a mí particularmente, me parece que resume muchísimas veces eh, los estados en los que nos em, envolvemos ¿eh? y, y, y da muchas alternativas, ofrece muchas alternativas. Entonces, bueno, también hemos compartido su nombre y, por supuesto, en el correo eh, también, Rafa. Sí, de centro de Arran, Guerrero cuatro... también que da mucha y mucha muy buena información sobre estudios. Eh, está todo el día prácticamente dedicado a, a, a esa labor tan buena de difusión, de, de formación, de eh, profesores de, de, de universidad y, y tiene un libro, el, el cerebro infantil y sobre todo uno en formato cuento que es muy fácil entender para todo el mundo eh, cuáles son los cuatro cerebros de la lancha porque lo explica con con muñecos, de una manera muy fácil. Y es una información muy valiosa. Muy valiosa. Acordaos, importante, para la, la, la, la, la información, lo importante es el conocimiento, qué hacemos con la información. Al final, ¿qué hago? ¿La uso para salirme con la mía? ¿Sí? Acordaos, ¿no? La ética, con estas mismas manos, puedo acariciar o puedo estrangular. Y las manos son las mismas. Yo elijo lo que hacer con ellas. Gracias. Gracias a todos.